Cómo vender: estrategias y tácticas de marketing este es B2B. Un Co Coana. Coana es una excelente copywriter que mejora el branding a través de la terapia narrativa. Su cliente objetivo son mujeres, digámoslo así, humanistas profesionales. Y me pregunta que me bueno primero asevera que las redes sociales no le gustan a mí tampoco. y la pregunta que me hace Koana mientras paseo es ¿qué redes sociales le recomiendo? claro ¿cómo recomendarle a una persona que odia las redes sociales qué redes sociales usar? la, la respuesta es fácil porque hay que usar las redes sociales allá donde esté tu público objetivo únicamente esas y cuéntales lo que tú quieras contarles porque en las redes sociales y no vamos a entrar en linkedin y youtube porque no las consideramos redes sociales en este vídeo para koana que es una excelente profesional y además reconocida eh, las redes sociales eh, son para que te vean y, y eres lo que posteas con lo cual si tú quieres hacer tu propio branding pues postea las cosas que quiera que necesite ese público objetivo tuyo de la mujer humanista emprendedora que comentábamos hace tan solo unos segundos tengo apenas poco tiempo para contártelo porque aunque tiktok nos deja bastante tiempo quiero ser breve porque lo bueno si breve dos veces bueno en primer lugar es tan importante el qué o más que el cómo ¿Qué contamos y en qué formato? ya que cualquiera incluso yo a través de la inteligencia artificial puede ser un experto en copywriter a través del branding para mejorar eh, eh, a tu target porque la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, mi recomendación es que, sea cual sea la red social que vayas a usar, desde la cara hables, porque es la única manera que sepan de que no eres un fake, de que efectivamente detrás de Coana hay alguien que lo hay, con dos dedos de frente, materia gris en el cerebro y experiencia para solucionar el problema X a tu cliente objetivo. ¿Ya ves? Yo lo estoy haciendo paseando a mi perra. Y empieza a ser conocido incluso por ello, lo cual ni me va ni me viene. En definitiva, ¿qué redes sociales podría recomendar a alguien que no le gustan las redes sociales, con lo cual yo me siento completamente identificado, pero que necesita llegar a su cliente objetivo para solucionarle un problema? Vale, vamos a hacer un repaso Primero, como he dicho, donde estén tus redes sociales Me comentas que Pinterest te funciona Pinterest en teoría y son el, por estadística Es una red que tiene muchas mujeres Y es una red bastante potente De hecho es un buscador de imágenes Aunque la gente le, lo trate como red social Como tal, realmente es un buscador de imágenes Juega con eso Tú eso lo puedes luego eh, llevar a, al siguiente nivel ¿A qué nivel? Pues que ahí puedes meter un vídeo Como el que estoy haciendo yo Puedes enviar un link Puedes hacer cortos mi consejo, sea cual sea en las redes sociales, que por supuesto sea en corto, con buena voz, con buena luz y contando algo que realmente valga la pena. No bienades como las que se ven por LinkedIn últimamente. Entonces, siendo breve, yendo al grano, porque este paseo va a ser corto porque tengo ahora una cliente dentro de escasos 15 minutos. Lo que yo haría es, insisto, ¿dónde está? en qué red social mi primer consejo es intenta averiguar dónde está tu público objetivo mi segundo consejo es no estés en todas las redes sociales mi tercer consejo usa la voz tu voz tu imagen para que no sepan que eres un fake y demuestres lo que sabes que sabes y mi último consejo es bueno linkedin es una de ellas por supuesto aunque no te guste la red social no es una red social porque tú quieres saber de qué manera llegar a tu gente sin redes sociales pues si tuviéramos en cuenta que LinkedIn es como una especie de páginas amarillas, a ver si me lo dejas caer, yo ahí trabajaría el contenido y el contacto. Según el contenido, claro. Y en segunda posición, usaría YouTube porque de momento es un buscador y es un canal donde se genera muy buen contenido audiovisual. Y en esas dos me centraría, pero luego tampoco, ¿qué quieres que te diga? Si usas o HotSuite, Buffer o Metricool, puedes escupir ese contenido que acabas de hacer, que es magnífico, pues automáticamente en Facebook, Instagram y TikTok, pero eso ya sería marear la pérdida, verdad? Coana, eh, estamos en un mundo de redes sociales, no nos gustan y otros canales que no sean los que te he dicho, sobre todo LinkedIn, YouTube y por supuesto Pinterest, que gracias a Dios es un buscador de imágenes, pueden servirte para llegar a tu cliente objetivo. Y hasta aquí puedo leer porque no quiero hacer esto más largo que un día sin pan y porque quiero pasear por lo menos cinco minutos. Dejar mi mente fuera de esta bazofia, del marketing que me la inunda, y seguir paseando a mi perra y dedicarle por lo menos este último kilómetro que me falta para llegar al siguiente cliente. Un beso, Juana. Hasta la próxima. Si queréis alguna consultoría de este tipo, pues decídmelo. Claro, por supuesto. Hasta luego, Lucas. Chao.